Sí, sí, más o menos dígame, explíqueme dígame, ¿qué se robaron del negocio? Fue, güey, que alrededor como de 200 mil pesos. De 200 mil pesos. Eh, ¿Para cómo te y luego qué hicieron? Rompieron la puerta de atrás, sí. Eh, por ahí mismo huyeron y salieron. Ahí mismo no, no, no. pusimos la querella, bueno, imagínate, la policía aquí no actúa si no tiene una orden. De... Pero ya sabemos quién es. ¿En okay. nombre suyo? Licenciado Julio Jacardet.